Estamos viendo algunos principios básicos de diseño visual, principios que debemos aplicar al diseño de nuestras diapositivas para que realmente sean un apoyo visual y ayuden a que el mensaje se entienda y se recuerde mejor. En el libro de presentaciones para no diseñadores de Robin Williams se explica cómo aplicar estos principios al diseño de las diapositivas de una presentación. Los ejemplos que vamos a ver a continuación están extraídos mayoritariamente de este libro. El siguiente principio que vamos a ver es el de alineamiento. Este principio dice que nada debe estar colocado en la pantalla de forma arbitraria. Debe haber al menos un borde de un elemento conectado con el borde de otro elemento. Tiene que haber una relación visual entre ellos, un alineamiento. Vamos a verlo con algún ejemplo, que es lo mejor. En la diapositiva de la izquierda se puede ver tres elementos, un título, un texto, una imagen que no están alineados entre sí. Estéticamente está muy bien, a mí me parece muy bonita, pero no cumple el principio de alineamiento. Sí que lo cumple la diapositiva de la derecha. Estéticamente es muy similar, pero comunica mejor, comunica de forma más clara, porque hemos alineado los elementos entre sí. Se puede ver el alineamiento de los bordes de la imagen con el título, de la imagen con el texto, etc. Otro ejemplo... En este caso, de una diapositiva mucho más compleja, que puede ser una presentación técnica, una diapositiva con muchos elementos, mucho texto. Aquí hay que tener mucho cuidado con el alineamiento. Si lo dejamos todo descolocado, va a dar una sensación de desorganización, una sensación que la audiencia va a trasladar al mensaje. Van a pensar que nuestro mensaje es desorganizado, no está claro, porque no ayuda visualmente la diapositiva. En la parte de abajo podéis ver un rediseño de esa diapositiva en el que el cambio es muy sutil pero simplemente se han recolocado un poco las cosas pero se han alineado los bordes y el aspecto es de algo mucho más organizado de un mensaje más claro. Este principio de alineamiento es relevante incluso en las últimas versiones del software de presentaciones Powerpoint se ha incluido una función de alineamiento automático. Cuando mueves con el ratón los elementos por la pantalla aparecen unas líneas automáticamente que te indican que hay un alineamiento de bordes y te ayuda por lo tanto a colocar las cosas en el sitio adecuado para cumplir este principio de alineamiento. Esto podría ser otro ejemplo, una presentación sobre compositores en la que los diferentes elementos en cada diapositiva primero estaban colocados de forma un poco arbitraria los retratos de los compositores un poco a la izquierda, luego a la derecha, luego en el centro, en la parte de abajo hay un rediseño en el que se ha aplicado el principio de alineamiento. Ahora están las cosas con los bordes alineados y da una sensación de mayor claridad, mayor organización. Otro principio es el de proximidad. El principio de proximidad dice agrupa todos los elementos que estén relacionados. La cercanía física implica relación, relación conceptual. Tenemos que juntar lo que esté relacionado y separar lo que no esté relacionado. El ejemplo que podéis ver aquí, extraído también del libro, a mí me parece muy relevante de esta idea. En la diapositiva de la izquierda tenemos cuatro líneas. Sin embargo, pertenecen a dos elementos diferentes, título y autor. En la diapositiva de la derecha hemos juntado físicamente las tres líneas del título y lo hemos separado del autor. El mensaje es mucho más claro. De hecho, yo creo que si no supiéramos nada nada de inglés, mirando la diapositiva de la derecha, podríamos adivinar que es la diapositiva del título y que lo de abajo es el autor y lo de arriba el título, aunque no supiéramos el idioma. Hemos ayudado a clarificar el mensaje. Este principio de proximidad es muy interesante y hay que tener cuidado cuando tengamos imágenes y texto en las diapositivas y tengan relación. Por ejemplo, un texto que explique lo que hay en una imagen o en una fotografía. Muchas veces cuando colocamos la fotografía a la derecha y el texto a la izquierda, por culpa del alineamiento automático del texto va a quedar un espacio en blanco entre ellos. Ese espacio en blanco que se puede ver aquí de forma explícita. Ese espacio separa físicamente el texto de la fotografía y por tanto lo separa conceptualmente. Y eso es un error. Cuando tengamos texto o imágenes, sus bordes tienen que estar siempre juntos y alineados para que esa cercanía física nos ayude a relacionarnos. Bueno, el próximo principio que vamos a ver y el último ya, tiene relación con esta cita de Albert Einstein. Él dijo que todo debe hacerse lo más simple posible, pero no más. Tenemos que simplificar al máximo, pero sin pasarnos. Es el principio de claridad. Este principio de claridad dice que hay que ir al grano. Hay que ser específico. No es necesario mostrarlo todo lo que no es relevante hay que quitarlo porque es ruido es el concepto que usan los ingenieros de señal a ruido señal es nuestro mensaje lo que queremos transmitir a la audiencia con nuestra diapositiva y ruido es lo que sobra lo tenemos que quitar el ruido no vale para nada este es el principio de claridad un ejemplo de cómo aplicar este principio la diapositiva de la izquierda nuevamente extraída del libro de robin williams pues estéticamente es bonita. Habla de una obra de Shakespeare pero tiene mucho texto. El texto que se piensa leer literalmente hay que quitarlo. Ya hemos visto que eso no se puede permitir. Así que lo quitamos. Menos elementos. Hemos simplificado la diapositiva. Y luego nos podemos preguntar el fondo, ese telón, es bonito pero ¿qué aporta? ¿Es señal o es ruido? Quizás sea ruido, no aporte nada a la diapositiva, pues le quitamos también. Y la diapositiva de la derecha es mucho más simple y puede ser que comunique mejor, porque aplica el principio de claridad. Esto podría ser otro ejemplo. Las diapositivas de arriba también están bien, tienen imágenes, fotografías, hablando de un bosque que se quemó y que luego se regeneró, pero nuevamente tienen mucho texto. Así que hemos pensado un rediseño en el que este texto se reduce. Es un texto más claro que va más al grano y también fíjate que hemos quitado el borde ese borde negro alrededor de las fotografías para qué vale quizás sea ruido sobre agrandamos las fotografías las ponemos como se dice a sangre es decir que ocupen todo el medio toda la pantalla y hemos quitado el borde un elemento que puede ser ruido y que no nos, ha, no nos ayuda para nada bueno pero como en este caso el autor quería ser contundente quería lanzar un mensaje claro de bosque destruido bosque regenerado todavía se puede simplificar más el texto y las diapositivas de abajo cumplen este principio de claridad. Tienen menos ruido, más señal. Bueno, fíjate que estamos hablando del texto de reducir palabras. Una pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuántas palabras? ¿Cómo debe ser el texto que incluyamos en las diapositivas? ¿Cómo debemos hacerlo para cumplir este principio de claridad? Bueno, pues el título es una parte muy importante. Algo en lo que debemos tener cuidado para aplicar el principio de claridad para cumplirlo. No debemos tener títulos, ni demasiado esquemáticos, con muy pocas palabras, que sea como un telegrama. Eso no es correcto, porque hemos simplificado demasiado. Ni tampoco títulos con las frases completas de lo que vamos a decir literalmente. Quizá la virtud está en el medio. Es decir, un título con unas frases completas, que se entienda, pero simplificado lo más sintético posible. Además, es una buena idea que el título nos diga la conclusión de la diapositiva y no sólo dónde estamos. Es decir, que nos diga la conclusión es y no simplemente conclusiones. O algo así como esta parte trata de los principios teóricos de y no algo así como parte primera. Aplicando esto, este consejo, vamos a ayudar a que las diapositivas sean más claras, el mensaje se entienda mejor. Hablando de claridad, tenemos que hablar del fondo. Muchas diapositivas tienen fondo. El fondo tiene que ser relevante, tiene que aportar algo a la presentación, aportar algo al apoyo visual. Si no es relevante, es ruido, hay que quitarlo. Apliquemos el principio de claridad. Este fondo, un mar muy bonito, una puesta de sol, pero ¿es relevante? Quizá no, lo quitamos. Es curioso que algunas plantillas por defecto del software de presentaciones, como el de PowerPoint, tienen un aspecto como este. Fíjate en el fondo, una isla tropical paradisiaca, muy bonita, pero ¿tiene sentido hacer una presentación, no sé, sobre circuitos electrónicos con este fondo? Si no es relevante para la presentación, lo mejor es quitarlo quitar el fondo. Muchas veces el problema es que el fondo compite con el contenido, compite con el mensaje. Es un fondo tan complejo como puede ser este caso que se mezcla con el mensaje y entonces va en contra del principio de claridad. También tenemos que quitarlo. Hablando de claridad tenemos que mencionar las animaciones. Puede ser que te guste animar los elementos de la diapositiva, que aparezcan volando, que se muevan las cosas, algo como así. Bueno, pues tienes que preguntarte ¿Para qué vale esta animación? Si eres capaz de dar una respuesta, se puede poner. Si no, hay que quitarla. Una animación tiene que ser relevante. Una animación puede ser interesante cuando queremos, por ejemplo, que la audiencia se fije en un elemento. Yo quiero que la audiencia se fije en la palabra elemento, con lo cual la puedo animar y voy a conseguir algo. Por lo tanto, es una animación relevante. También una animación relevante puede ser aquella en la que hacemos un cambio brusco, un cambio drástico, por ejemplo, a un capítulo nuevo de la presentación, una sección diferente. Puede tener sentido hacer algo como esto, ¿no? que aparezca una transición explícita, que se note. Pero si no somos capaces de encontrarle un motivo al poner esa animación, lo mejor es no hacerlo, porque eso distrae mucho y va en contra del principio de claridad. Bueno, hemos visto cinco principios básicos de diseño visual. Esto podría ser un resumen. El principio de contraste no dice vamos a hacerlo todo grande o todo muy pequeño, sino vamos a diferenciar los elementos para destacarlos, para ayudar a clarificar las cosas. El principio de repetición no es hacerlo todo igual, sino que la presentación tenga un aspecto homogéneo y consistente, una sensación de unidad. El principio de alineamiento no consiste en pegarlo todo a una línea sino en conectar visualmente los elementos de la diapositiva. El principio de proximidad no es juntarlo todo, es juntar lo que tiene relación y separar lo que no tiene relación. Y el principio de claridad no es quitarlo todo o quitar ciertas cosas sino dejar lo esencial, lo relevante. Aplicando estos principios nuestras diapositivas van a ser realmente un apoyo visual, van a ayudar a que se entienda el mensaje y a que se recuerde mucho mejor.